Muy buenas. Seguro que en alguna ocasión os habéis preguntado, ¿qué es más interesante? ¿Comprarme una impresora de tinta, una impresora láser o bajar a hacer la fotocopia a la copistería? Bueno, pues depende de, del uso que hagas de ella. En este vídeo vamos a hacer un pequeño análisis de costes de las distintas opciones para que puedas elegir con criterio. Empezamos. <risa> En este vídeo nos vamos a centrar en el coste de impresión por hoja aunque haga otros vídeos posteriormente donde se puedan ver otros criterios Vamos a analizar tres modelos diferentes Uno es una impresión de tinta donde las características que tiene es que la tinta no tiene mucho coste pero se seca si no se utiliza con mucha frecuencia. Ese es un dato importante a tener en cuenta. Otra es la impresora láser, donde lo que se tiene es un tóner con un polvo, que el polvo no se estropea, puede pasar bastante tiempo sin que se utilice y la impresora funcionaría correctamente. Y la otra opción es pues, directamente ir a hacer la fotocopia en color en, o en blanco y negro a la copistería. Vas a empezar viendo las opciones de la impresión de tinta. Aunque los precios son similares en otras impresoras, vamos a centrarnos en unos datos concretos. Por ejemplo, para la HP Envy 4500. Tiene dos cartuchos, uno en negro y otro en color, donde están todos los colores. Y podemos encontrarlos en dos modalidades, una la normal y otra la XL, que permite imprimir muchas más páginas. Aquí podemos ver por ejemplo que los cartuchos de entrada parecen económicos porque cuesta 15,98 el cartucho negro y 12,06 el cartucho de color de la normal pero si vemos el número de páginas que puede imprimir es muy limitado puede imprimir en negro 190 páginas y en color 165. Para poder hacer la comparativa con láser y con la copistería vamos a coger como valor de referencia el coste por hoja y el coste por mil hojas. Entonces, si hacemos la, la relación entre dividir el coste que tiene el cartucho con el número de páginas que se saca, podemos sacar el coste por hoja. En este caso sería para los cartuchos básicos 0,073 euros, para los cartuchos color 0,084, y si multiplicamos por 1.000 páginas, pues tendríamos que 1.000 páginas nos costarían 84 euros en negro y 73 euros en color. Si miramos los paquetes XL, que en teoría debería ser más barato, vemos que para negro sí se cumple que es más barato, saliendo el precio de 1000 folios por 64,98 y el de color sale un poco más caro a 96,18 sobre los 73,09. Pasamos ahora al coste de los toners de una impresora láser. La impresora láser no tiene dos cartuchos o dos toners, sino que tiene cuatro. Tiene uno para negro y tres para color con lo que el precio se multiplica, aunque también cada uno de los toner tiene capacidad para muchos más folios. Por ejemplo, el tóner de color negro permite imprimir mil folios de media y los otros en 700, tanto el magenta como el cian como el amarillo. Entonces tenemos que ver cuánto nos cuesta el, el mil folios en color porque tenemos que tener los tres tóner. Si vemos, haciendo cálculos similares a los anteriores, vemos que nos saldría unos 199,71 euros los tres cartuchos, sacar mil folios en color utilizando este tipo de, de tóner. Y con negro nos saldría 36,24. Parece que el negro es bastante más económico si solo fuéramos imprimir documentos en negro y en color se nos va un poco el precio. Por tanto... No está mal plantearse y decir, bueno, ¿y cuánto me costaría si voy a hacer las copias en, en una copistería? Y sin intención de, de hacer ninguna comparativa de precio entre ellas, sino solamente por tener alguna referencia y con los datos que he recogido de la web y solo en una llamando por teléfono porque no estaban disponibles, pues tenemos unos datos de referencia que son, que el precio por página en blanco y negro suele costar 0,5, entre 0,2 y 0,5 euros la página. Y cuando queremos mil páginas, pues si multiplicamos por mil saldrán entre 50 euros, 20 euros o 28 euros. En la última opción el coste es menor por, por cantidad. Y probablemente las otras pues también sea menor por cantidad. Y si vamos al color, vemos que el color es mucho más caro. De 5 céntimos que cuesta a 30 o 20 o 50, pues sube, sube mucho más la impresión de una página. Y eh, si multiplicamos por 1000, pues nos saldría que imprimir mi página saldrá unos 300 euros, 200 o 266 en el último caso. Por lo tanto, entonces, ¿qué hago? ¿Qué me interesa? ¿Comprarme la impresora? ¿Ir a la copistería? Vamos a, a ver un poquito todos los datos juntos. Lo analizamos, para, tenemos que para la tinta nos sale a 0,65 en negro, en láser 0,036 y en la copistería entre 2 y 5 céntimos. Por lo tanto, en precio la de tinta en negro parece que sale un poquito más caro. Y el láser y la copistería pues, se mantiene. Y si vamos a la parte de color, vemos que en la tinta. El color me sale a 0,096 euros y en la láser me sale a 0,2 casi, 0,1,9 y la copistería entre 0,2 y 0,5. Es decir, es mucho más barato el coste de la tinta. Que si multiplicamos por 1000 folios, pues sería 96,18, 200 euros y entre 200 y 300 en las copisterías. Por lo tanto, con estos datos podríamos hacernos una idea ahora en función de lo que que utilicemos la impresora es decir podemos hacernos una tabla donde tenemos en un eje poco uso y mucho uso y en otro puntualmente o de forma continua vamos a ir analizándolo, por ejemplo si yo voy a utilizar muy poco, que solamente voy a sacar alguna fotocopia de un DNI o voy a imprimir algún documento de forma muy, muy rara pues lo que me sale más rentable es ir a la copistería y ya está entonces me pago mis 5 céntimos o mis 20 o 30 céntimos por mi, por mi DNI que quiera tener en colores y no tengo que hacer más gasto. ¿Por qué esta recomendación? Pues porque si tenemos tinta se nos va a secar si damos muy poco uso y el coste de una impresora láser para un uso tan limitado pues quizá eh, no sea rentable. La segunda opción es que hagamos mucho uso y lo hagamos de forma puntual. Y, por ejemplo, puede ser que eh, por el colegio o la universidad pues, tengamos que hacer trabajos y cada cierto tiempo tengamos que imprimir pues, 100 o 200 páginas. Entonces, ¿qué es lo que me interesaría? Bueno, por lo que me interesaría más eh, en ambos casos sería, tanto en color como en negro, primero la impresora láser, si hago mucho, mucho uso y con, con cierta frecuencia, aunque no de forma continua, y la segunda opción sería la copistería. ¿Por qué descarto en esta opción la impresora de tinta? Pues porque la impresora de tinta el problema que tiene es que se seca. Entonces si lo hago puntualmente a lo mejor eh, me sale muy rentable cuando estoy utilizándolo mucho, pero si pasan tres meses hasta que tengo que entregar el siguiente trabajo, pues ya se me ha secado y tengo que comprar la tinta de nuevo. Entonces pasamos al otro lado que sería ¿y si el uso que hago es continuo? Y es continuo pero imprimo pocos documentos. Pues si es continuo e imprimo pocos documentos, depende del, de lo que tengamos. La recomendación si no tenemos que imprimir documentos de color es la impresora láser en blanco y negro. ¿Por qué? Porque el coste es muy reducido. Y si continuamente nos dedicamos a sacar muchas fotos, imprimimos fotos, imprimimos muchos documentos en color. En este caso entonces sí si es interesante la impresora de tinta porque no va a dar tiempo a que se seque y es la que tiene menor coste por hoja en impresión en color. Y si lo que hago es que imprimo mucho y además con mucha frecuencia, pues la recomendación está, eh, si es blanco y negro, en negro siempre la recomendación sería la láser y si es en color, pues sería la de tinta y la láser. Bueno, pues espero que esto haya servido a entender un poco las diferencias de, de coste entre las opciones. Si os ha gustado el vídeo, recomendadlo, darle un me gusta, eh, suscribiros con la campanita. Y si queréis que haga un siguiente vídeo explicando las diferentes opciones de las impresoras, los distintos tipos de impresoras multifunción, pues también ponedmelo en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.